Hola González, bienvenidos a un nuevo video Vamos a ver otro open house aquí en Bornaby Es este, una casa aparentemente grande Así que vamos a empezar a ver cómo es Esperamos les llamen la atención Y que conozcan cuáles son los precios de este lado Así que ahorita estamos en la parte de abajo Y vamos a ver esta parte, en la parte de afuera está la entrada. Aquí tienen acondicionado para un gym. Qué fácil puede ser como una estancia, de una, como una sala. En mi caso, este es uno de los primeros cuartos. Aquí es otra entrada. Me parece que esta entrada es hacia afuera. ¿Cómo ves esta casa de momento, amor? de ver un gimnasio, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía no. Escucho. Sí. ¿Qué tal, Seguro? Nos anda visitando aquí en Canadá. Hola. <risa> ¿Todo está muy bien? Sí. El espacio está grande, pues o sea, al tener un gimnasio dentro de lo que sería una sala, está. Sí. Muy bien. Y con estos días fríos aprovechar para este, hacer un rato de ejercicio. Entonces, este es un primer cuarto. Este, aquí está el área de lavado. Suegra, buenas tardes, cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo Bien. ve la casa? Está bonita, está hermosa. Sí. Está muy amplia, grande. Sí. Aquí tenochito, vamos viendo el piso, todo escaneando. Aquí es la parte de lavado. Tiene la lavadora, secadora, una parte para lavar. De este lado que tenemos, ¡Au! duele. De este tenemos una otro cuarto. Oh. Cama una pequeña oficinita, un cuadro, aquí tenemos una un ropero, aquí este es un baño completo, taza, tina, regadera. Muy oh, interesante, aquí hay dos este lavamanos, que sus muebles. Este solo este tiene dos lavamanos. Sí. Y por si de pronto uno está ocupado. Ya están los dos. Uh -huh. De este lado que había. Este que es también como sala. Sí, la que tiene oh. Wow. Tres este asientos que me imagino sean de ser bueno 360 giran alrededor sí. dos diferentes niveles de mesa las luces aquí bastante rico porque así ya no te dan de frente en la cara y aquí nada más iluminan la parte de la mesa aquí tiene sus diferentes gabinetes El refrigerador y la cocina también en la parte de la cocina tiene dos tarjas para poder lavar este, la, la estufa es como eléctrica no es de gas a diferencia de la que vimos la vez pasada y aquí bastante bien este es un estacionamiento y está tapado entonces eso está chido con el tiempo porque si sí hace mucho calor vamos a ver si podemos salir Sí, sí podemos salir este está aquí de este lado. Tiene acá de este lado. pues Tiene todo este espacio. Está bastante grande. Aquí es como se ve de este lado. Sus botes de basura. Un Espacio, ahí inclusive podrías poner una cerquita o algo. Te queda bastante chido. Aquí al lado, así es donde están las, todas las casas. Casas completamente de madera. Y aquí tiene su vida para el segundo piso. Este está cerrado, tiene candado. Desafortunadamente ahorita no lo podríamos ver, a menos de que preguntemos. Pero seguramente ahí tiene como para guardar todas sus herramientas. Y ahí tiene su eh, manguera para lavar el carro. Pero esto me gusta bastante. Es decir, en cuanto al tema de que puedes poner aquí tu carro sin que se esté ensucie ¿no? Ya cerramos. Entonces, la parte de es este la sala. Vamos a ver qué le dice aquí. ¿Qué pasó? Um so no case. All the plumbing for a washer a stacking washer and dryer is right here. In case oh. you want to rent it out, you can always rent it out more for okay. um you know, if there's washer and dryer. Yes, right? exactly. <laughs> so it's there. It's all it's all plumbed in. That's great, yeah. Yeah. I mean yeah. It's sometimes it's is good because uh, the people that buy the house there is a way to get more income, right? Exactly. So sometimes even the rent is just helping a lot to to pay exactly. the house. Exactly, yes. Yes. That's great to know. Yes. <laughs> okay, thank you. Mm -hmm. Bueno, decía que este puedes, en la parte de acá atrás, puedes eh, conectar una lavadora y una secadora en caso de que lo puedas rentar, porque aquí abajo lo podrías rentar y este tu vivir arriba y ya sin ningún problema. Entonces aquí abajo es un cuarto, sala, cocina, un baño completo. Esto rentado, ¿no? Ajá, y ahí ya lo cierras y ya no entra ninguna persona para Por aquí. Aquí es completamente una renta y estaría, puedes rentar como en dos mil dólares, mil Queda bastante, bastante bien. Y esta, esta sigue siendo tu lavadora, o sea, interna, ¿no? O sea, seguirías teniendo esta área para ti. Sí, dijo que se cierra esa puerta y hace así como uh -huh. para un barretado. Uh -huh. Así como el que nosotros tenemos. ¿Este que es? Almacenamiento. La vista de acá. Para el otro, este lo están haciendo. Usted también sería un cuarto nuevo. Pues vamos a la parte de arriba. Este era almacenamiento también, ¿no? Sí. Aquí tenemos el boiler como pueden ver, mi seguro mide aproximadamente 1.90, ¿1.90 cuánto mide ahora? 1.82. 1.82, le llega como al hombro, son boilers bastante grandes. Y listo, uh -huh. ya lo cerramos ahí. Y aquí esta es la entrada, aquí en la parte de aquí tenemos un closet. Este, está bastante bien. bien. Vamos para arriba, vamos para upstairs buenas tardes, gracias es una aquí es la parte de la sala bastante cómoda tienen ahí la chimenea este, pues ahí puedes poner tu centro de entretenimiento y en la parte de afuera aquí Hello. es la parte donde es la entrada pues, ¿no? tiene bastante iluminación, mm -hmm. buena iluminación bastante grande aquí también para West pasar West, West? Oh, okay. ok. so east. Morning sun, afternoon sun. Oh, that's great. Go. Cool. Sí, en la parte de acá es la parte de este, sale el sol y de este lado sale se oculta, que es la parte eh, oeste, que ahí está uh, uh, mirando hacia Metro Town. De hecho ahí se ven los edificios. The, the buildings are there, Metro Town. Yeah. Oh. It's great. Wow, it's so beautiful. Yes. Ahí está la zona de Metro Town. gracias yeah, La parte de Metro Town. Aquí vienen más personas a verlo. En house. ¿Cómo ves, hermano? Buena vista. No, la vista está muy bien. Sí. Sí tiene vista. Buena. Sí tiene mejor que la de allá porque esta está así. Ajá ese es un, muy, un buen detalle de este lado es la parte este este y esta la parte oeste entonces siempre va a haber sol de una o de otro lado vamos a ver aquí bueno y aquí este es el comedor Tengo Chito explorando la casa es el primer uno de los cuartos sería como un cuarto de niños. y a los Shreks. cuartito bastante bien bastante chido Aquí es aire, es por, por aire, la luz. Y aquí tenemos el closet. Y aquí tenemos, aquí aparecer hay como es ropa de, de niños, seguramente ahí, ya sea que lo esté vendiendo el, el Lando. Órale. Wow. Aquí tenemos este, la parte de la seguridad las cámaras viendo de los laterales enfrente la parte de allá abajo del estacionamiento y la otra parte de la casa dos tarjas tenemos ahí sus muebles lavavajillas de este lado aquí tenemos la lavavajillas directo. Eh, tenemos también zona de home office ahí para trabajar y hasta dos personas no y inclusive hasta con ventanita y hasta salida aquí a Hacer la barbique, barbique. La gente acá, uh, te acomodes? Vamos a ver si podemos salir. Bueno, no, vamos a dejarlo. Bastante chido, tus lucecitas en la noche. Pones quizás hoy una estufa de gas y tienes buena vista hacia allá hacia las montañas de Bornaby. Y aquí también para almacenar toda tu parte de la cocina. Refrigerador, dos puertas, ahí puedes ponerle para los hielos, sale todo acá bien chido. Y aquí está la estufa. Esta estufa se ve un poquito más moderna que la de allá, ¿no, seguro? Sí. Ajá. E inclusive la campana, ¿tens? como que se ve diferente también, ¿no? Aquí se ve delgadita de esta parte. Y así allá sale. Una cafetera ya para, para el cafecito. <ríe> y ahí tenemos ahí el horno de microondas de este lado. Este aquí es con metal para por si brinca el aceite, me imagino. Sí, ya está limpiado. Ajá. Más rápido. Este detalle me gustó mucho. Esta mesa aquí para poder trabajar de home office, si tienes vista ahí, está padre. Peligroso porque si estás trabajando de repente aquí tienes la cocina muy cerca, entonces puede que comas bastante. Este, de este lado, es como, sería como la cama principal, ¿no? Ajá. Tiene una, un closet mucho más grande, inclusive es de dos puertas. Este, una, un silloncito Bueno que este ya es mera decoración ¿no? Pero lo puedes extender y, y cambiarte, la vista aquí en la ventana Es para la parte de atrás Donde está nuestro estacionamiento Y este Bastante chido um, Dos lámparas Aquí, la lámpara de acá Ah y tiene su propio baño, baño es baño completo? completo Wow Baño completo Aquí está su regaderita, aquí está listo la y el retrete tiene, tiene ventana está difuminada pero lo puedes abrir para la parte de la ventilación y bastante chido bueno aquí quizás el color fue rosa ahí imagino habrán llegado un conceso para el color y de este lado tenemos otro baño wow es un baño más grande este regadera la esquina regadera Dos tarjas también, bueno, dos este, para lavarse las manos. Eh, ventana completamente grande. El retrete, este, toallas, todo lo está de aquí. Un cuadro para la decoración, igual. Ventana difuminada, salida para poder ventilar. Aquí también tiene su parte de ventilación. Los contactos son quizás un poquito diferentes. Aquí tenemos, interesante, dice 30, 15, 10, 5 minutos. Seguramente este... O oh, mira, con este lo puedes difuminar. ¿Qué tanta intensidad quieres la luz? Este es un buen detalle. Así máximo o oh, suavecito. ¿no? Eso está bastante bien y le puedes poner los tiempos, los dos contactos. Y ahí de este lado, ¿no? Y ya de este lado, este tenemos, este, este otro cuartito. Hasta ah, sí, es donde ya habíamos entrado. Y tenemos acá, de este lado, este otro cuartito me había faltado y este es un cuarto bueno, también para para niño pareciese tiene dos este, eh, puertas para la parte del almacenamiento el closet, la ropa y tiene bastante profundidad eh. si sí puedes guardar bastante entonces ya de este lado tenemos interesante aquí hay una especie de balcón está bastante chido un balconcito y pues vista hacia afuera, ¿no? O sea, tiene una vista muy genial. Y sobre todo porque las casas de ahí que están enfrente tienen este están como que abajo, no están al ras de la tierra. Entonces, cuando sales, se bajan y tienes más vistas hacia la parte de Metro Town. Entonces, te ya había aquí seguro? Bueno, que nada, que las casas están ahí como hundidas. Uh -huh. Entonces, da más vistas hacia allá hasta el fondo, y, ajá, Tiene más vista, ¿no? Te explorando dónde podría estar. Brincando, jugando. Y vamos a ver cuánto cuesta esta casa. Vamos a ver. Hola. Es una casa hermosa. Esta es la información de la casa, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Lo puedo poner aquí. So, uh -huh. el precio eh, de la casa es... Ok, es un millón y medio. Es Un millón y medio. Plus taxes o es the final final? No, ta no taxes. Well, bueno, property no transfer tax. de Everybody pays, ah, but okay. no GST. No GST. Ok. dónde estás? Y aquí tenemos este, la, la casa y there, los, detalles de <laughs> este, la, yeah, <laughs> los detalles de la vivienda y yeah. pues este no es una casa yeah. nueva yeah. vamos a ver de qué año es. What year is this house? It's 1972 1972, okay, 1972. great. It's a beautiful house, Thank you. completely so right now uh, it's somebody living Ownerless or here. the owner, owner is, leader, is still yeah. here yes ah, okay good and good. they never rented the suite oh they, they have four like children it. so they just take the whole house ah okay okay but ah. you could easily rent that for probably 1600 a month mm -hmm. Mm -hmm. you know well, yeah, like, if you put washer dryer downstairs mm -hmm. because there's a space yes. down there mm -hmm. yes. so easily 1600 i live uh -huh. two blocks away okay uh, mine is much smaller and older ah. i get 1400 1400 yeah, so Wow. so that would easily get yes yes and um, it's a beautiful place for yeah, it to rent and nice. this house has been sold before or is uh, the first they, time it no uh, sold? no the second they these owners been here 17 years 17 years yeah. okay good good I think at the second owner second owner yeah. oh good good wow so beautiful four daughters they need four more. daughters oh wow yeah, <laughs> and more. it's a big one uh, but they, every child wants their own bedroom yes yes ah. yes definitely wow so beautiful I, I like good stuff. yeah good <laughs> ¿Tienes un okay. Realtor? Eh, no, estamos just, just looking around just to see alternatives. Yeah, ok, bueno, mi número está ahí Si alguna pregunta o necesitas ayuda en el futuro, Sí, por Gracias por venir. Gracias Buen trabajo. Vamos más por aquí abajo. Y bueno, les, les voy contando lo que más o menos nos iba diciendo. Es Liz que dice que este. Y, bueno, ahorita les meto, para abajo. Entonces vamos aquí para afuera y vamos a mostrarles la parte. De acá, vamos thank para acá. Gracias mucho. Hola, buenos días. Gracias. Sí, gracias, YouTube. Y aquí, y bueno, no tenemos todas las. de la ropa, todos los tenis. Y ahora sí, ya nos ponemos aquí para movernos. Y bueno, la parte de aquí, esta es la mera entrada. Esta es una casa gemela completamente, ¿no? Pero es una casa bien hermosa. Esta me gustó, a diferencia del otro open house al que vimos. Esta casa quizás esté un poquito más grande, pienso yo. Y pues cuesta mucho menos, ¿no? Pero el detalle de esta casa es que cuesta este 1.5, que dijo? Aquí tenemos el valor. Tenemos 1.5 más el taxes de las propiedades. Entonces, de este lado, esta es la calle. Aquí tenemos cómo se ve de este lado. Lo que nos estaban comentando es que este es el segundo owner, este es el segundo owner de esta casa y que vivió 17 años aquí, vivió 17 años y que ya tienen un cuarto hijo, entonces es que necesitan su propio, <risa> necesitan su propio espacio para su cuarto hijo y pues necesitan tener más, más espacio. Este eh, dice que pues fácil lo puedes rentar en la parte de abajo para estar pagando que ella vive a dos cuadras y que cuesta aproximadamente este que está pagando que este lo está rentando en 1400. Entonces, bastante chido. Muchas veces lo pagas y listo, ¿no? Este, empiezas a rentarlo con empiezas a pagarlo con lo de las rentas. Y vamos a preguntarles ahí las impresiones finales. Entonces, ¿cómo, cómo vio la casa, sogro? No, está está hermosa y tiene vista de los dos lados. Es este algo inusual en ¿no? una casa. Sí. Tienes este, al amanecer y al atardecer la luz. Sí. Está muy bien. ¿Qué tal el espacio? Y el espacio está muy bien distribuido. Todo, sí. todo en su lugar. Sí. Muy bien. Los baños. Ver. La <risa> cocina. ¿Y cómo, cómo lo ve con un precio de 1.5 millones de dólares? Bueno, pues para mí este está bien el precio, pero. Sí. y no porque necesariamente se pueda comprar, ¿no? Exactamente, no, es una casa en un precio accesible por lo accesible que ofrece, ¿no? por lo que tiene y está muy bonita. sí, como cuánto cree que se tenga que estar este ganando para poder pagar esta casa, estimación así lo que calculas. No pues sí es unos porque es en dólares. ¿no? dólares, ajá. No, pues mi idea no. sí es Muchísimo, ¿no? Sí, lo sí, dejamos para el ratito Vamos a preguntarle a mi suegra Aquí Tenochito está un ratito conviviendo Suegra, ¿cómo vio la casa? Mm, está bonita Sí La verdad es que sí, me gustó mucho Sí Ajá, y más porque, como dice, ¿no? Que entra el sol de, este, de enfrente y por atrás Ajá Sí, está muy hermosa, la verdad sí. es que sí, me gustó mucho Sí, sí, sí, bastante chida ¿Cómo viste la casa, corazón? Bien, está bonita Ajá. Les decía a mis papás que por la fachada no se, no ve, se ve tan moderna, acá ¿no? no se ve como está, se, ve, se vería como una casa viejita Exacto, sí Pero por dentro está bien distribuido, me gusta porque cada, cada baño tiene su espacio para dos personas, ¿no? Su lavabo, eh, está bien distribuido su espacio está Sí, azulita. sí Tenochito, ¿te gustó la casa? como la viste? Sí, no está mal Ay, ¿te gustó ese? La, la, la. Sí, mi amor. Listo. Pues bueno, de momento sería todo González. Esperamos les haya gustado este open house. Eh, 1.5 millones aquí en Vancouver. Ah, el año de construcción de esta casa entendí fue de 1972. Entonces es una casa ya antigua, pero el costo y la, el tamaño pues bastante bien. Entonces cuídense mucho, háganos eh, saber qué les parece esta casa, el costo, el espacio, cómo les pareció. Cuídense mucho, stay safe y déle con todo. Bye bye. Adiós. <laughs>